¿Qué tal amigos? Gracias por estar en sintonía del medio digital La Voz del Sur y de su espacio escenario. Como todas las noches, tenemos en nuestro espacio nuestro invitado. En esta ocasión tenemos una invitada muy especial que ya mismo la conoceremos en el transcurso de esta noche. Vamos a darle la bienvenida también a nuestro compañero Ramiro Narváez, quien toda la noche nos acompaña acá. Bienvenido, buenas noches. Un gusto, como siempre, Leonardo, estar acá en el programa, listos para compartir el escenario con nuestras eh, y nuestros invitados que desfilan de lunes a viernes a esta hora de la tarde. En esta ocasión, eh, sin duda, es un jueves de música, un jueves cultural, y por eso tenemos el honor de contar con la presencia de una reconocida cantante ecuatoriana, Carlita Cueva. En esta vez nos acompaña aquí en el programa, así que le vamos a dar la bienvenida. Es un gusto tenerla aquí con nosotros para que nos cuente un poco de su historia, de su trabajo, de lo que viene haciendo en pro de, de la cultura, del arte. Bienvenida, Carlita. Hola, hola, ¿cómo están, chicos? Muchísimas gracias por la invitación. Contentísima de estar con ustedes esta noche. pues, bueno, sí, es para empezar un poco más la noche para contar un poco más acerca de mis inicios. Y, pues, desde ya les invitamos a todas las personas a que se conecten ya a la página en Facebook, también en todas las plataformas sociales para que puedan ver esta linda entrevista. Muchas gracias, Anselmo. Muchísimas gracias, Ramiro, por la invitación. Estoy contentísima de estar con ustedes esta noche y espero que sea alegrado el público también de, de, de ustedes, del mío, de, de todo el país. Así es, Carlita. Bueno, de, de lleno nos damos cuenta que por, por su carisma, usted es una, una dama, una chica, una artista de la provincia del Oro. ¿De qué parte, especialmente, es usted? Eh, cuéntenos un poquito. Se entrecortó un poquito el internet, entonces no, no le avancé a este, Correcto. escuchar la parte de mí. Sí, es cuestión de, de irnos acoplando con este, este tema de las tecnologías Le estaba consultando, eh, usted es una mujer muy carismática y su, su tono inclusive nos, nos transporta a la provincia del de Oro. Cuéntenos de qué parte especialmente de, de esta hermosa provincia del Ecuador es usted. Bueno, te cuento que, o sea... Así es cierta, yo nací en la ciudad de Portobelo, provincia de Loro, pero soy sarumeña netamente, porque este mi madre de Saruma, eh, así estuve a un hilito de nacer en Saruma, así que me considero sarumeña de nacimiento también, ajá, pero vivo en la ciudad de Machado. Y cómo era Carlita eh, a su temprana edad, quizás a sus eh, 8, 10 años, ¿qué recuerda de su infancia, Carlita? Bueno, te cuento que yo eh, lo, lo que recuerdo de mi infancia es, es eh, que tuve una madre maravillosa, que tengo una madre maravillosa, que mi mamá siempre me crió con mucho amor, con mucha responsabilidad. Fue una mamá que me tuvo ya un poquito no tan joven, mi mamá me tuvo a mí a los 36, 37 años. Entonces ya era una mujer madura como para poder tener un hijo a cargo. Y por eso me considero una mujer muy afortunada porque lo que yo recuerdo de mi infancia es eh, solo felicidad, amor. Este, mi mamá me complacía en todo, me enseñó a cantar, eh, me hizo una mujer muy luchadora, me hizo una mujer perseverante, eh, me hizo una mujer pilas porque siempre estuvo inculcándome muchísimas eh, muchísimos valores. Entonces eso es lo que yo recuerdo desde mi infancia y obviamente pues lleno de músico lleno de música porque mi mamá canta y canta muy lindo. Y pues cuando yo era chiquita pues ella tocaba la guitarra y me enseñaba a cantar y pues la primera canción que yo aprendí a cantar es El aguacate. El aguacate, bueno es una de las canciones ícono de los ecuatorianos. Sí, El aguacate, un pasillo obviamente. Eh, esa fue la primera canción que aprendí a cantar con mi mamita y pues ella me, me, me cultivó, me incentivó a seguir esta vida que no es fácil, porque la música no es fácil, pero es llen, es, es gratificante. Bueno, y entonces eh, entendemos de que fue por ahí que Carla empezó a ir viendo de que la música era su camino Empezó a despertar esa pasión por la música muy temprana edad. Y luego, pues, vino el colegio, vino quizá los estudios superiores. Pero, en fin, cuéntenos, ¿cómo fue ese proceso para ir, eh, mientras iba estudiando, iba pensando ya en la música, en, en ser profesional de la música? Bueno, te cuento que en realidad yo nunca pensé hacer, eh, hacer de esto una carrera. Yo pienso hacerlo, pienso, pienso hacer de esto... Una Eh, nos quedamos con el micrófono moteado, Carlita. Pienso hacer de esto una carrera cuando ingreso recién a un programa en el 2016 llamado FAMO, perdón, 2016 no, estoy mal. Eh, en el 2010, llamado FAMO Drama, en DC Televisión, eh, desde ahí también estuve junto con su coterráneo Juan Pablo, a quien le envío un saludo, saludo inmenso a Juan Pablo más conocido como José José. Uh -huh. Y pues desde ese entonces yo tengo el privilegio de conocerlo y entramos juntos a, a este reality. Y uh -huh. cuando yo salí del reality, yo llegué a la final del reality. Entonces, ahí decidí yo hacer eh, de esto una carrera musical. Decir, ¿Cuántos, bueno, años, ¿Cuántos años tuvo ahí justamente cuando experimentó este reality? Yo tenía 16 años. Ajá, 16 años. Estaba muy chiquita, pero de, desde ahí yo dije, no, esto es para mí. ¿Por qué? Porque yo no me imaginé, primero, llegar a un concurso nacional. Eh, segundo, tampoco me imaginé llegar a una final. Y tercero, tampoco me imaginé que me iban a aceptar. Entonces, yo, yo tenía un poco de inseguridad de mí, pero la única que creyó en su momento en mí fue mi madre. Bien. Entonces, ajá, entonces, en ese momento yo decidí, dije, bueno, no, yo tengo que hacer de esto una carrera musical. Vamos Bien. a meter eh, mucha fuerza, mucho para poder eh, tener frutos. ¿Cómo se enteró de este concurso, Carla? ¿Y, y qué tuvo que hacer? ¿Qué pasos, qué, qué requisitos tuvo que reunir para, bueno, para llegar a esto? Bueno, te cuento que yo en realidad me enteró del concurso por mi mamá. Mi mamá estaba muy pendiente y ella quería que yo concurse en todo lo que es música. Y me dice, bueno, hijita, hay un casting en Guayaquil, en la ciudad de Guayaquil. Y yo le digo, mami, pero a Guayaquil vamos a viajar, por un casting? Y me dice, sí. Tenemos que hacerlo. Viajamos a las 4 de la mañana. Llegamos a las 7 de la mañana a Guayaquil y había una cola inmensa como acerca, o sea, 7 de la mañana ya había como 3,000, 4,000 personas haciendo cola para el para el reality. Era en el Teatro Federador de Guayaquil. Uh -huh. Y mi mamá, super pilas, dice, bueno, me voy a, ¿Sabes qué? Espérame aquí, ya vengo. Cuando mi mamá coge, se va y viene con un número que hasta el día de hoy lo recuerdo y era el 101. Y me dice, hija, vas a entrar a este reality con este número, tenlo. Y yo digo, mami, ¿cómo lo conseguiste? Yo ya quería renunciar, ya me quería uh -huh. ir. Porque yo decía, no, mamita, mucho sol, mucho calor, ya mucha gente, ya no. ¿Qué me van a coger a mí? Y mi mamá decía, no, tú entras porque entras. Y así fue. Entonces, eh, fue un reality, eh, el casting del reality fue eh, presencial, Persona a persona iba cantando, eh, iba a una eh, clasificación, primero escogieron a 100, después de los 150, de los 50, 30, y de los 35, para ingresar ya al reality que era entre 3... Televisión, y entre los 5 estuve yo. Entonces, eh, ese fue el procedimiento a seguir para poder yo incursionar en el reality. Y usted veía que iba, iba a llegar a la final, pero ¿qué fue quizá lo que no hizo bien o, o qué, qué cree que fue lo que impidió de que llegara a la final? No, yo llegué a la final, estuve en la final. Llegué, ajá, sí, yo estuve en la final. De, eran cinco participantes en el reality, pero por cada, era Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja también. Entonces, estaban 5, 5, 5 en total. En total entramos como 25 ya al reality, pero 5 en la ciudad de Guayaquil. Entonces, yo ingreso al reality, eh, fue como de unos 8 meses aproximadamente, y llego a la final. Llegué entre los 4 mejores a la final. Pero eh, el inconveniente era que yo no tenía experiencia. Eh, creo que la inexperiencia me jugó una mala pasada en ese entonces, porque decidí cantar Mi Mayor Venganza de la India, una canción muy difícil, ya con una tonalidad estupenda, y cuando yo veo a tanta gente dentro del teatro, porque la final fue en el Teatro Tenador, en vivo, por la señal de TC, veo tanta gente, yo me desconcentré totalmente, porque nunca en mi vida había cantado en un reality, uh -huh. eh, eh, perdón, en un teatro. Entonces, yo me quedé anonadada viendo tanta gente y me quedé de la pista y no entré a tiempo. Ya. Yeah. Ese fue el, el error que llevó a que yo no ganara el reality. Claro. Claro, claro, entendemos, pues obviamente en un evento de esa magnitud y siendo la primera vez, eh, bueno, es, es entendible, pero yo creo que esto no quedó ahí, yo creo que cualquiera, cualquier otra persona se hubiera estancado y hubiera dicho, bueno, yo no puedo para esto, no sirvo para esto, pero usted siguió adelante, inclusive participó en otro concurso, tengo entendido, y, y esto también le dio una gran experiencia, ¿no? Si nos puedes contar. Sí, también estuve la oportunidad enorme de estar dentro de Ecuador Tiene Talento. En el 2014 decidí retomar y, bueno, este después del rey de Famodrama decidí terminar mis estudios en el colegio, porque todavía no terminaba, y luego entré a la universidad. Entonces, me tomé como que un tiempo aproximado y en el 2014 dije, no, vamos a entrar a Ecuador Tiene Talento. Y entramos de Cuartín de Talento y también este llegué a, eh, a muy buenas instancias. Obviamente, Cuartín de Talento pues, tenía otra temática. Eh, ahí vendía mucho las historias de las personas que se encontraban dentro del reality. Pero sí, llegamos a una buena instancia. Llegué a una semifinal y eso es muy bueno. Eh, pasé de manera... Directa, tuve muy buena acogida en Corte Talento, me fue muy bien y, como siempre, agradecida con Dios por las oportunidades que me brindan. Así es, Leonardo, seguimos conversando con Carla Cueva, una artista muy querida acá en el Ecuador, ha tenido muchísimo talento, nos eh, nos ha venido contando de sus primeros pasos, de cómo llegó a, a quizá a los, a los primeros eh, escenarios o a los primeros eh, concursos. Más que todo lo que fue fama y drama, también Ecuador tiene talento. Y bueno, todo esto ha sido un, un cúmulo de experiencias que han ido adquiriendo Carlita para ya luego pues, estar ella en, en sí, pues ya en los escenarios. Y quisiéramos que nos cuentes, Carlita, en cuanto ya a tu trabajo mismo artístico, los escenarios que, que has visitado, en los cuales te has presentado y cómo te ha acogido la gente a nivel del país. Muy bien, muy bien, Ramiro. Gracias a dios muy bien. Siempre me ha ido muy bien. Eh, te cuento que he estado en algunos escenarios. He tenido la oportunidad también de compartir escenario acá en Machala. En el tiempo que se hacían los conciertos gratuitos, estuve junto a Dar Yankee. Animé también. A mí me gusta también la locación. Yo me gusta, me gusta eh, locutar. Me gusta animar eventos. Y, pues, en ese entonces estuve animando el evento ahí eh, junto a y Yankee. Lo presenté. También estuve en el concierto gratuito de Marcos Lino Solís. Estuve abriendo el concierto eh, ah, de Américo. Ah, bueno, he tenido el, eh, la oportunidad de estar en, en, en grandes escenarios. Entonces, eh, gracias a Dios la gente, he tenido una gran acogida. Eh, la gente ha respondido a lo que yo prácticamente hago, a lo que me... Digo, yo soy una artista que hago eh, mi show muy variado. O sea, no solo me enfoco en un solo género, sino que sé hacer eh, de todo un poquito. Yeah. Y ahí este, vamos haciendo algo muy bonito, muy chévere, que a la gente me gusta. Y bueno, vamos a seguir porque te comento ya que tengo, estoy a punto de sacar mi tema inédito. La composición es yeah. mía. Se la hizo aquí en Machala, en la provincia del Oro. Y Ajá. el tema está súper bonito, súper pegajoso, es un popular colombiano, ya estoy a punto de sacarlo, lo estreno el 9 de julio. Ya, ¿y cómo se llama? Les Desde la primicia, de ustedes. lo voy a estrenar el 9 de julio eh, a las 9 y media de la noche aproximadamente, obviamente vía las redes sociales y de manera presencial aquí en Machala. Ah, pues qué bien, entonces eh, nos ahorraría eh, muchísimo tener pues esa, esa canción, esa primicia por acá. En, en nuestro programa, Carlita. Y bueno, de, de, de esa parte, ¿no? De la parte de, de um, conducir eventos, de ser presentadora, que también pues eso nos, nos estamos enterando. ¿Y cómo, ¿Cómo surgió eso? ¿En qué momento viste ese paso? ¿Quién te propuso también esta parte? Bueno, te cuento que en realidad no es que me propusieron, sino que me gustó. Creo que en realidad a los artistas les gusta todo este ámbito artístico, no solo locutar, sino bailar. A mí me gusta mucho el arte. Entonces, desde ya me, me conlleva también a, a presentar eventos, ser maestra de ceremonia. Entonces, me gusta mucho ese ámbito. ¿Alguna experiencia que, que te haya quedado marcado de estas actividades ahí en el escenario? ¿Alguna experiencia? Eh, sí, ¿alguna anécdota que te haya sucedido más que todo en en estas en esta parte de, de ser presentadora, de estar conduciendo, de presentar un artista? ¿Alguna cosa? Bueno, bueno en realidad este, una anécdota que te puedo contar es en el concierto de Dari Yankee. Yo estaba emocionadísima porque decía, bueno, fue un concierto a nivel eh, nacional que vino mucha gente inclusive de Perú, de Colombia porque era un concierto totalmente gratuito aquí en la ciudad de Machala. Y yo estaba ansiosa por ver al artista. Yo decía, bueno, lo voy a presentar, voy a presentar al artista, voy a, voy a ser este, presentadora del evento oficial. Y para mí era un lujo inmenso estar dentro de ese equipo. Y tuve la oportunidad también de conocer al artista. Entonces, para mí fue excepcional. Estar eh, dentro. Esas son las anécdotas que me ha pasado, que tengo el privilegio y el gusto de, de conocer también a los artistas internacionales, que eso es muy bueno también para mí. Por supuesto que sí. Claro, y, y de paso que tú vas aprendiendo también, porque todas esas experiencias uno se va aprendiendo y van sirviendo para uno irse eh, fortaleciendo y mejorando nuestro proceso de aprendizaje. As, así es, así es. Vamos fortaleciéndonos y, aprend y aprendiendo, porque... Uno de cada evento aprende, aprendemos mucho. Háblanos de, de la música que haces, nos decías que tienes diferentes géneros, eh, le haces a la baladita, a la cumbia, ¿qué otros géneros? ¿Y cómo es en sí el, el espectáculo que tú ofreces y ahí al público en escenario? Mira, eh, a mí en lo personal me gusta muchísimo la música nacional. Eh, también lo hago, ¿por qué? Porque me crié escuchando música nacional. Entonces, uh -huh. aparte de que me caracterizo por ser un artista muy nacionalista, me gusta mucho lo mío, me dedico también a hacer, eh, hago cumbia, hago merengue, baladas. Es más, últimamente también estuve incursionando en el vallenato. Uh -huh. Estuve dentro de un reality que, desde, ahorita les les comento, estuve... en un reality de esa televisión igual hace unos meses atrás fue el año pasado en el mes de octubre se llamaba buscando la nueva estrella el vallenato y decidí incursionar mira nunca en mi vida había cantado vallenato y te puedo decir que es un género muy difícil muy difícil porque yeah. el género no conlleva mucha técnica vocal pero sí conlleva que tú le pongas mucho sentimiento a la canción porque eso es vallenato puro sentimiento Uh -huh. y, y lo realicé, lo hice, fue la primera vez que en mi vida cantaba vallenato y decidí hacerlo, fue un rato para mí. Uh -huh. Qué bien, muy bien. Eh. Entonces, ahora ya he practicado mucho más, lo hago mucho mejor que todavía. Sí, y, y estoy en eso, o sea, siempre trato de brindar un show a la gente muy variado, hacerlo un poco, baladas, el recuerdo, boleros, pasillos, uh -huh. vals peruanos, que me gusta muchísimo la música peruana, soy fiel fanática de la música peruana. Y, pues, eh, también hago parte de nuestra música de tumbo A propósito, estuviste también visitando, ¿no?, eh, uno de los lugares del vecino país, de, en el Perú, ¿no? Sí. Y, y estuve en un, estuve, eh, se llaman allá distritos. Estuve dos veces en el distrito San Jacinto, en Perú. Estuve animando, estuve cantando en el evento también. Y... Es, es, es muy bonito salir ya de tu país, sobre todo a países aledaños, como son, por ejemplo, en este caso, que me queda a mí súper cerca, eh, el Perú. Uh -huh. Y tener el contacto ya, estuve también en... Eh, no recuerdo muy bien el, el distrito en el que estuve, porque estuve también en... otro distrito en Perú. Pero me fue excelente, te comento, me fue excelente, me fue muy bien. Eh, tuve la oportunidad de conocer... Eh, Muchas autoridades allá que en algún momento me sirvieron porque me volvieron a llevar nuevamente, entonces mm. eh, me pagaron muy bien, sí. igual. Entonces, eh, eso es el objetivo de salir, sobre todo el objetivo mío como artista es ya salir de, de, del país. Uh -huh. Bueno, y más que todo, eh, presentarle a la gente en otros países, presentarle nuestro país, nuestra cultura, porque tú llevas ese mensaje en la música, en tu estilo, en la forma de ser, ¿no? Eh, Presentas, representas a nuestro país donde vas. Así es, tienes toda la razón. ¿Y cómo haces tú para mantener ya, porque la voz es tu herramienta, la música es tu talento, la voz es tu herramienta. Esto amerita también un cuidado. ¿Y cuál es el cuidado que tú haces en cuanto a la voz, en cuanto a tu apariencia física, inclusive todo eso, no sé, la alimentación? ¿Qué haces tú para mantenerte tan bien? Bueno, te comento que por lo general para cuidar mi voz, Yo no tomo y tampoco fumo. Entonces, bueno, no solo lo hago por cuidar mi voz, sino también mi salud. Y no me gusta, no no le veo no el, este, el gustito. Ya, no, no no tengo el gusto por, por ni, el, ni las bebidas alcohólicas ni el cigarrillo. O sea, no, no hago nada de ese tipo de cosas. Eh, en cuestión a, a mi alimentación, por lo general, es, estoy cuidándome un poco, estoy manteniendo un poco de dieta. Eh, de repente por ahí una pequeña cirugía también no te va mal. Entonces, pues, siempre es bueno mantenerse bien, ¿no? Eh, eh, igual soy artista y, y tengo que hacerlo por mi carrera, por verme bien, por sentirme bien yo. Y, y también voy al gimnasio, sé ir al gimnasio también. Pues qué bien, el ejercicio es importantísimo, ¿no? Para, para todas las personas. Nos mantiene siempre activos y con salud y vida. Carlita, eh, casi ya en la parte final de este programa, eh, quisiéramos que nos digas, eh, bueno, sabemos de que la pandemia afectó no solo a la parte cultural, a la parte artística, sino a todo el mundo. Pero en cierta forma creo que la parte de artistas, la parte de espectáculos fue la más afectada, ¿no? En este, en este caso, ¿qué nos puedes contar? Bueno, te comento que sí. En realidad, la parte artística eh, fue la más afectada porque, por ejemplo, en mi caso, yo me encontraba justo en ese momento de la pandemia. Eh, realizamos un videoclip y una canción, un tributo a Tierra Canela junto con la Orquesta Lojana, que es Que Combo, que les envío oh, un beso inmenso a Que Combo. Gracias por su apoyo, chicos. Y estábamos ya en la promoción de la canción, que es muy bonita, es muy bonita y nos agarró la pandemia, entonces tuvimos que cortarla de lleno. Yo me imaginé, o sea, en ese momento, pues no, yo dije capaz que solo son unos dos tres meses y pasa la pandemia, y definitivamente no fue así, porque ya vamos cerca de los dos años y pues sí. esperamos pues que, que Dios nos conceda la dicha de mantenernos primero vivos y que ya pase toda esta pandemia. En estos momentos Sí, las, las, el, el ámbito musical se empieza a restablecer, ya hay movimiento, o sea, ya estoy cantando, porque hubo momentos en que yo no cantaba meses, no habían eventos para los artistas, tal vez sí, la gente hacía sus eventos dentro de sus casas, pero no, no. para artistas, no para claro. el artístico, entonces sí hubo, hubo un bajón. Terrible, terrible, terrible que se sintió. Yo te puedo decir que primera vez en mi vida que sentía que decía Dios mío, nunca más voy a volver a cantar. Pero gracias a Dios no fue así. No fue así, las cosas ya están mejor por el momento. Y porque yo espero que, que sigan así, obviamente que la gente se siga cuidando, que nos sigamos cuidando todos. Por supuesto que sí, Carlita. Y bueno, en, en este trance, en esta parte difícil de, de, de la situación artística, eh, tú también este, aprovechaste, ¿no? O sea, no desperdiciaste este tiempo, también eh, sabemos que eres profesional en, en el derecho, entonces yo creo que por ahí también aprovechaste este tiempo para ejercer también tu profesión. Claro que sí, por supuesto. Yo también soy abogada de profesión, entonces decidí pues dedicarme a mi carrera. Como profesional, igual estoy, en este momento estoy haciendo una maestría en Derecho Constitucional, porque también tengo aspiraciones. No solo tengo aspiraciones como artista, sino también como profesional. En su momento quiero ocupar algún cargo público cuando ya decida yo dejar a un lado la música, porque para mí primero siempre va a ser la música y segundo es mi carrera profesional. Entonces, cuando ya diga basta de la música, ahora sí me siento y voy a ejercer este cargo público o voy a ejercer mi profesión. Hay de distintas ramas, ¿no? Entonces, gracias a Dios, eh, mi madre me hicimos a ser también una mujer multifacética, a estudiar. Siempre me dijo, hijita, estudia. Y lo que se comienza, se termina. Entonces, eh, mi carrera me sirvió muchísimo en esta etapa. Mi carrera me sirvió muchísimo. Le doy muchas gracias a mi mamá, que ha sido una excelente madre conmigo. Y es más, le mando un saludo si me está viendo en este momento. Pues qué bien, sin duda alguna, pues los padres son ese pilar fundamental, siempre apoyándonos, aunque no sean la, las cosas o la, la carrera quizá del gusto de los padres, pero bueno, ellos siempre están apoyando porque saben que la elección de los hijos es importantísimo. Así que, pues bueno, felicitamos a Carlita por tu, tus logros, tu carrera artística, la parte de, del derecho también, como profesional del derecho, pues a seguir adelante, ¿no? Eso es lo que nos queda a todos, avanzar, a seguir adelante a pesar de las situaciones. Quisiera hacerte una pregunta muy, muy puntual y que me respondas con toda la sinceridad. Si te, doy, si te, si te diera en ese momento una lámpara, así como esa lámpara de Aladino, eh, con tres deseos. ¿Cuáles serían esos tres deseos que pidieras en este momento? Eh, ay, te los digo, tengo que decírtelos. Sí, cuéntanos. Bueno, porque dicen que los deseos no se dicen. No, pero, pero es tarde, bueno. lo vamos a, queremos escucharte. Bueno, uno de los deseos más grandes de mi vida y que sé que lo voy a cumplir es eh, salir a nivel nacional e internacional y que mi tema pegue y pues... Eh, El primer deseo es que mi tema pegue. Se llama No vuelvas más. Y les invito a todas las personas que estén pendientes este 9 de julio, que se va a hacer el lanzamiento oficial de mi tema a nivel mundial. Y espero que estén muy, muy, muy eh, pendientes del lanzamiento de mi tema. Ese sería mi primer deseo. <risa> mi segundo deseo sería, eh, ¿qué te puedo pedir? Eh, tener una linda familia. Tener una linda familia eh, llena de paz, llena de amor, llena de fidelidad. Eso me gustaría, me gustaría eso. Y como tercer deseo te puedo decir que quisiera tener por siempre madre. Y a mi papá también, obvio. Qué bien, qué bien, wow. Muchas gracias, qué bien, qué bonito. Pues nada, queremos agradecerte y que esos deseos realmente se cumplan, Carlita, en todo sentido. Gracias por habernos acompañado en este programa esta noche. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, Ramiro. Gracias, Anselmo, al programa. Muchísimas gracias. Leonardo, ¿tienes algo que contar? Estoy veces? a las órdenes como artista y pues muchísimas gracias por el apoyo y también desde ya los comprometo a ustedes también a que, a que estén pendientes de mi tema, el lanzamiento de mi tema. Bueno, eh, dinos dónde, dónde escuchamos la, la música, quizás dónde podremos eh, seguirte también. Eso es importante. Ay. Síganme en mis redes sociales, estoy como Carlita y yo bajo en Instagram. En mi página de YouTube estoy como Carla Cueva Oficial. Sigan ahí en mi página de YouTube porque ahí va a ser el lanzamiento oficial del tema. Este 9 de julio y no se lo pueden perder. Y en Facebook estoy como Carla Cueva, es mi página oficial. Así que chicos, síganme en las redes sociales. Estoy pendiente de cada like, de cada comentario. Y muchísimas gracias por todo el apoyo, por toda la comida. Espero en su momento poder estar ya en Loja, Loja y poder brindar un show muy bonito para ustedes. Con todo gusto estaremos pendientes de esa visita acá en nuestra ciudad y provincia. Muchas gracias Carlita Cueva por habernos acompañado. Éxitos gracias. para usted. Hemos compartido este escenario con Carla Cueva, cantante ecuatoriana, nos ha contado su trayectoria, su trabajo que hace, sus sueños también y pues auguramos mucho éxito para ella y para ustedes amigos, gracias también por habernos eh, escuchado y visto en el programa de hoy, mañana tendremos un nuevo invitado aquí en el escenario, que la pasen muy bien, un abrazo muy fuerte Aquí se cierra el telón Volveremos con más invitados y nuevas experiencias en nuestra próxima función Escenario, escenario. Rostros que dejan rastros